muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otro nuevo tutorial hoy les voy a enseñar un pequeño truquito que salió con la actualización de la nueva de esta aplicación de google Assistant. es el siguiente cuando ponemos eh, nuestro nuestra lámpara o nuestras cosas que enciendan cuando se ponga la puesta del sol nosotros vamos a ir aquí, a la rutina que tengo, que es con la puesta del sol para que vean. Entonces, como seguía diciéndole, ponemos esa rutina y nosotros eh, vemos el siguiente cuadro que dice que Google lo hace pero observen, solo 15 minutos antes, 15 minutos después pero nosotros queremos que cuando se vaya el sol, 5 minutos después, 1 minuto después, 4 minutos después, 6 minutos después, 10 minutos después, enciendan esas lámparas o lo que pusimos sea otra rutina que funcione. Entonces, hay una nueva opción que le llaman Delay. Entonces, cómo vamos a agregar la opción delay ya de una rutina preestablecida ya que está hecha? La vamos a dar donde dice añadir acción. Entonces dice añadir acción. La vamos a dar al final y vemos este apartado que dice delay start. Entonces, cuando le damos a delay start, aquí podemos marcar un minuto o tres minutos cuando marcamos 3 minutos le damos pero el delay quedó muy por debajo de las cosas que nosotros tenemos en el caso mío va a ocurrir de la siguiente manera cuando el sol se ponga que el sol se vaya las luces van a encender luego que las luces se enciendan va a decir el tiempo qué hora es en ese tiempo y luego me va a hablar del clima pero nosotros queremos que cuando se vaya el sol las lámparas tarden tres minutos y luego enciendan entonces cómo lo hacemos como este de aquí abajo no se puede mover movemos lo que sí se puede mover y lo ponemos debajo de él lo agarramos por esa rayita, esas dos rayitas y lo ponemos hacia abajo y de esa manera si sí, la rutina va a funcionar ahora lo que hará es después de 3 minutos encenderá la lámpara medirá el clima medirá la hora, medirá el clima y todo lo hará de esa manera entonces para hacerlo le damos a guardar y así de sencillo modificamos una rutina que queríamos quitarle como esa parte de que cuando se iba el sol teníamos que encender la lámpara en ese momento o que encendieran en ese mismo momento ese preciso momento pero ahora tenemos esa opción de, de que funcione los minutos que queramos es cuanto a este video espero haberle ayudado Cualquier duda o comentario debajo del video.